Hola, ¿cómo están? Los espero el 24 de julio en Bar. Presento Ciclo, mi tercer trabajo discográfico. Muchas gracias. Cuídate.